Una de las situaciones más comunes de todos los opositores es que cuando empiezan la formación están motivados. Esa motivación realmente dura poco tiempo. A medida que vamos avanzando, que vamos eh, siguiendo el programa que nos plantea nuestro preparador, nos sentimos cada vez menos motivados y nos cuesta más centrarnos y conseguir llegar a los objetivos. Lo que quiero plantear en este vídeo es que realmente nosotros, como opositores, no necesitamos tener ganas para hacer las cosas. En todas las facetas de la vida, en numerosas ocasiones, sentimos que realmente no estamos motivados, no tenemos ganas de hacer las cosas. Pero esto no tiene que ser un obstáculo para nosotros, todo lo contrario. Aún sin ganas, si yo tengo un objetivo, si yo quiero conseguir esa plaza de funcionario... Si quiero llegar a esa meta, si quiero llegar a ese día del examen oficial con los deberes hechos, tengo que hacer las cosas a pesar de que no tenga ganas para hacerlo. Nada, sin más te animo a que todo el tiempo que dispongas, estudies y aproveches, tengas ganas o no de hacer las cosas, aproveches al máximo tu tiempo porque de ahí derivará que consigas la plaza o no. Un saludo. Chao, chao.